Hola gente, estamos en un nuevo vídeo Revisando el pase de batalla Del capítulo 3, temporada 1 De Fortnite Y bueno, comenzamos con la primera skin De nivel 1 Que es, se llama Santa Que no está nada mal Me gusta Su armadura Me gusta bastante bien Siguiente, tenemos eh, Una Estela Mendy Bastante rara, pero bueno Florecimiento ancestral mmm, No me gusta, la verdad Flor de vida de santa Flor de vida encantada Bueno No está mal Cimitarras de bronce Bueno Un pico Un pico doble 100 pavos Un icono de estandarte eh, Una pantalla de carga Revancha de Ronin Bastante guay Y Ronin Una skin bastante guay Yo a esta le daría un 8 de 10 La verdad mm, Luego Siguiendo, 100 paus gratis Hoja de la luna menguante Gratis también Y una pantalla de carga El cuento de santa, muy bien El gesto, carga lunar mm, Nada del otro mundo tampoco Toque de loto Bueno, no está mal, no está mal, no está mal Siguiente, misión de Ronin Luego 100 paos Luego una Una Una a la delta media luna voladora Bueno Emblema carmesí Oye, pues no está nada mal, eh Me gusta El Ronin, pero Cian Me gusta más este estilo La verdad Siguiendo por el pase gratuito tenemos a un envoltorio de luna menguante. ¿Eh? Un estilo de florecimiento ancestral y una capa. Vale. Llamas de ronin. Un nemoticono. Muy bien. Pequeño monstruito. Un gesto transversal. Pues mola. Siguiendo con el pase batalla. Tenemos llamas. Crecientes que se le puede cambiar a azul o verde. Luego, la skin teniente John llama, que bueno, está bien, está bien. Yo le daría un 6 de 10. Esta mochila que nadie va a utilizar. Otra pantalla de carga. 100 pavos más para el inventario. Un icono de estandarte. Eh, mejor que nunca. Un emoticono. Un gesto. Oh, bueno Un graffiti Teniente John Llama Pero fuerzas especiales Vale, no está mal eh, Un envoltorio de Teniente Llama Bueno A ver Bueno, no está mal Un pico Que me gusta, la verdad, este pico 100 pavitos más una pantalla de carga que me encanta. O sea, me encanta. Yo creo que es de las mejores del Paz de Batalla. Se ve ahí pisos picados. 100 pavos. Una en la delta de mamut lanudo que me encanta. De verdad, me encanta. Siguiente, tenemos una canción. Mola. Siguiente, un cofre del bestiario. Está chulo, la verdad. Un icono del estandarte por aquí Luego Ronin con chaleco Bastante guay Luego Máscara de Javen Tesoro nómada Javen sobre los árboles Cien pavitos y una lanza A ver cómo suena Bueno, suena mal Suenaba bien, perdón Suena bien, suena bien Javen Vale, una skin buena 100 pavitos, aplasta chicles Me gusta el sonido Criogenación Está ahí el Midas, vale Chiclo, una skin Bueno, yo a esta le daría un 2 de 10 No me gusta nada, pero bueno Javen con gorrita para atrás Esto que no, no le va a gustar a nadie No se lo va a poner nadie Con la fuerza de un chiclón Gesto jaja. Bueno, un gesto bastante original. 100 pavitos por aquí. Rastro, chicloso. No me gusta. Siguiente, un icono de estandarte. Chicloso. Bueno, esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Sí me gusta. Bajo su mirada. Caos, chicloso. Una pantalla de carga que da un poquito de miedo, pero bueno. Come chicles, un gesto Integrado Pum Ahí está 100 pavitos, chicle feliz Chicle afligido Bueno, está bien Sonido chicloso Chiclo amargo Un estilo vale Bueno, me gusta su camiseta Luego corazón cornudo Otro emoticono Piloto celestial Una estela muy rara la verdad Pero bueno Objetivo de Harlowi Muy bien bien x77 mm, Me gusta, me gusta Bate con púas brr, Bastante sencillo 100 pavos Mochila porta espadas Bastante sencillo también y Ronin con capa Está bien, está bien, está bien Y pasamos a la página 9 Que ya empezamos con lo de Spiderman Icono de estandarte Una vista lejana Un gesto de Spiderman De eres tú Bastante bien Mochila de hombre araña 100 pavitos Un emoticono Una estela de hilos sueltos Harlow, chaqueta deportiva Y Una música Y por último de la página 9 El queridísimo Spider-Man Me encanta, 10 de 10 10 de 10 Siguiendo Por el pase batalla, página 10 Sentido arácnido, activado Demoticono, 100 pavos Lánzate la arañas Bastante bien Se ve fresco para caídas de telaraña. Bueno. 100 pavos. Igualito que una araña. Martillo de telaraña. Bueno. Tómate la araña. Me gusta esta pantalla de carga. Y Spiderman, traje de simbionte, que es mi skin favorita del pase de batalla. Y bueno. Siguiendo por esto, la fundación. Lo tendremos dentro de unos días Legendaria esta skin Me encanta es una de mis favoritas Fortuna de la fundación Fundación verdadera Pica plasmática de la fundación Bueno Manto de la fundación No está mal Y fundacional Me gustan los colores la verdad Y recordad que esta es la skin secreta Bueno secreta entre comillas Del pase batalla y luego tenemos adicionales que tenemos a Teniente John Llama Clásico. Por fin sacan este estilo. Icono de estandarte: Ronin Esmeralda. Mm, no me gusta, la verdad. Futuro Profundo. Harlowey Futuro Frío. Bueno. Santa Tocado. Ciclo Ácido. Spiderman Traje de Fundación Futuro. Bueno. Me gusta más el de simbionte, pero bueno. Jamen medianoche. Harrowick casco. Y por aquí dejamos el pase de batalla. Si os ha gustado, dejadle un like. Y ya sabéis que si queréis compraroslo, yo lo recomiendo muchísimo. Se va a acabar el 19 de marzo, así que comprarlo rápido. Bueno, entre comillas, rápido. Y bueno, hasta la próxima